Eh, estamos usando emisoras con el canal 7 de no, subtono es que, tono 7 sé. muy bien ayuda hasta el camino gracias y recuerda sé prudente y ayúdanos a hacer las montañas más seguras